¿Qué ha pasado con la licencia de conducción? Ah, hace poco hubo una reunión con el Ministerio de Transporte. Esta noche en NotiSeñales, Sandra nos ampliará la información. Los esperamos.